oriunda de Concepción del Uruguay. Fue premiada por el premio Fray Mocho, el premio que distingue a las letras en sus diferentes categorías aquí en la provincia de Entre Ríos, y que es una obra clásica que se ha venido reeditando a lo largo de muchos años, de forma autogestionada, eh, y que nos parecía que era necesario poder recomendar y que se continúe leyendo. Elba, durante muchos años, trabajó en un hogar de niños aquí, en Concepción del Uruguay, en la casa del menor. Y, además de esta obra, ha escrito obras de teatro y otras novelas. Vamos a conversar con ella para que nos cuente un poco sobre su recorrido en el mundo de las letras y sobre esta historia que, en los años 70, recrea cómo era vivir en una villa y cómo un chico atravesaba su dura infancia en un mundo de adultos que le daba la espalda. Hola, Elba. Hola, va? ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por, por aceptar esta invitación, por venir a, a compartir con nosotros un, un rato de charla y, y conocer un poco su obra y su trabajo como escritora. Bueno, eh, yo les agradezco a ustedes. Gracias por venir. Elba, bueno, eh, primero queríamos conversar para conocer un poco cómo fue esto que eh, su novela Las migajas eh, de nuestra mesa ganó y obtuvo el premio Fray mocho el premio más importante de, de la literatura en Entre Ríos, en el año 1972. ¿Cómo fue un poco que usted envió su novela y, y decidió participar de esa convocatoria? Bueno, a mí me encantaba escribir. Y ahí en la casa del menor, donde yo trabajaba, habíamos compuesto un grupo de teatro. Y esta, esta obra la escribí en forma de teatro para empezar a darla, que después una, no se concretó al final. Pero con esa base yo escribí la novela, más o menos lo que iba a ser la obra de teatro, más agregándole cosas de la realidad. Y surgió así la novela. Él tenía que entregarla antes de, creo que era marzo, me parece, marzo, junio. Y de, venía dándole con todo porque no llegaba. Y un amigo mío me ayudó. Entonces, eh, justito que se iba el colectivo a Paraná, alcanzó a entregar el borrador. Y bueno, quedó ahí, yo no, ni pensaba. Y estábamos de campamento con la Casa del Menor y un día vino mi madre y me trajo la noticia. Pero eh, tardó tardó en hacerse efectivo o sea, me pagaron la parte de efectivo que era, yo no me acuerdo de aquella época, nada y después no la editaban porque decían que era una obra muy subversiva y lo único subversivo que había era una, una frase que yo había tomado de la Biblia eso era lo subversivo que había. Y bueno, y después, entonces, cuando por fin se edita que son en, en el 1987, ya con gobierno democrático, empezó, dos profesoras se interesaron. Y bueno, y fueron las que difundieron en los colegios la. La obra. Así que. Una, una obra, una novela que ya es, es un clásico, se viene reeditando hace muchos años. Pero sí, sí, sí, sí. Yo tengo que editarla todos los años. Sí. Ahora con la pandemia más o menos quedó. Pero sí todos los años la tengo que editar. Elba, un poco, ¿cómo fue esta idea de, de contar la, la historia de un chico, de Francisco, un, un gurí? Que vive en una villa y que eh, le toca vivir una infancia muy dura, una infancia y una adolescencia muy dura, muy cruda, y que, y que a lo largo de, de la historia vas contando cómo el mundo de los adultos, podríamos decirlo de alguna forma, eh, va generando desilusión y, y, y, y muchas penas también en la historia de este chico, este chico Francisco. Sí, eh, la, la novela está inspirada en parte de ficción y parte de realidad. Existió Francisco. Y la parte de novela, diríamos, es lo de Carmen, el inspector, todos eso que los otros personajes que intervienen. Pero Francisco existió. Era un chico que, que fue allá a la escuela, no alcanzó a terminar, porque el medio ambiente donde él vivía era muy, muy, no sé cómo decir la palabra, muy precario. Y bueno, eh, él andaba vendiendo diarios y silbaba y era alegre, era un chico alegre. Y después, bueno, se desencadenaron todos los... todos los acontecimientos. Un viaje prometido, un viaje que lo engañaron, que al final no lo llevaron. Y todo eso le fue creando un resentimiento muy grande, que luego... Pero, o sea, en la parte final, él no le iba a hacer nada a la nena que estaba jugando. Simplemente volvió para ver al que él consideraba su papá postizo, que no se jugó para nada por él. Y la señora, que era bastante... Diríamos, la palabra sería, no sé si puede salir. Sí, no, no hay problema, las <ríe> palabras están para usarlas. llegó entonces planeó todo, porque ella no lo quería para nada. Porque era ella lo que quería era un chico rubio que tuviera los ojos de tal color y todo eso. Y bueno, así se desencadenó todo lo demás. Usted en, en la novela eh, profundiza o, o recrea mucho el clima de la época, a medida que lo iba leyendo, iba encontrando esta cuestión de que, que estaba, podríamos decir, el contraste entre el mundo de la, de la villa, esa situación donde había una solidaridad y un trabajo de, de distintos personajes, como por ejemplo un docente... Eh, una médica que trabajaba allí con su consultorio en la villa, un sacerdote también, y por otro lado eh, el mundo de una clase media alta, acomodada, y ese contraste que, de, de esas dos realidades, esas dos sociedades, eh, de esa época que uno lee la novela y es una novela totalmente actual, o sea, no pierde vigencia en, en, en la situación. ¿Cómo es un poco esa cuestión? Eh, usted acá también plantea el, el debate que hay entre eh, eh, el debate vocacional, que entre el médico, eh, perdón, la médica y, y el docente también de, de la dificultad, que es, cambiar, eh, la dificultad perdón, que es poder cambiar esa situación. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vivía justamente usted también desde la vocación eh, trabajar con, con chicos que estaban en situación de, de mucha vulnerabilidad, que le faltaba todo? Y bueno, en algunos casos, eh, ¿se podía corregir algo, tratar de que terminen la escuela? para que puedan después integrarse, pero en otros casos lamentablemente no, el hogar no colaboró. Eh, hubo muchos casos, eh, o sea, la, en ese momento la familia normal que tenía su hijo en la casa del menor, era la, la mujer, la madre trabajaba en, en servicio doméstico y el padre, no me acuerdo si lo puse o no, porque ya hace tantos años, pero normalmente eran hogares humildes, pero había otro sector despreocupado totalmente, lo mandaban sucio, llegaban tarde, o sea, no, por más que quisimos corregirlo, pero llegó un momento que te das con, contra la pared. Pero aún así, muchos chicos, pudieron terminar la primaria, algunos seguir secundario, eh, según la, la capacidad que tenían, ¿viste? Hay chicos que eran muy inteligentes, entonces nosotros nos encargamos de ubicarlos en el secundario y respondieron. En cambio, los otros eh, no pudimos. No se pudo porque no había una... No había, ¿cómo te puedo decir?, una comunión con la escuela. era El asunto era comer. Pero lo demás no, no importaba. Elba, y ahí también su trabajo no fue solamente eh, escribir eh, justamente libros, sino también hizo teatro, escribió varias obras usted. Hacíamos teatro con el grupo de Casa del Menor que se llamaba Agrupación 13, y le pusimos 13 porque en, eso, en esa fecha una de las naves que mandaron al espacio se había quemado, había explotado, no me acuerdo, entonces dijimos nosotros vamos al... y le pusimos Agrupación 13 y le quedó. Hicimos obras cómicas, obras serias, o sea, fue todo un ciclo que duró 10 años. O sea, del 70 al 80. ¿Ahí estuvo dirigiendo Osvaldo Neira? Estuvo Osvaldo Neira, estuvo De Micheli estuvo Héctor Ferrari, eh, Miguel López. Estoy pensando de que no me vaya a olvidar de nadie. Pero... sí que yo recuerde... Sí. No sé si me he olvidado de alguien que me perdone. Elba, y además de, de las migajas de nuestra mesa, usted tiene una serie de novelas inéditas que todavía no han sido publicadas. ¿Qué nos puede contar un poco sobre ese trabajo y, y, y de la dificultad también de publicar? La, la que tengo, la más vieja de todas, es Los templos, que es la historia, al revés, de una chica que, bueno, también que viene de una villa y adoptada por una familia y bueno ahí sucede toda la trama de... Después tengo Secreto de Estado, que esa obra es, es, es una comedia que tuvimos muchísimo éxito con esa obra Después El cielo no se negocia esa es en serio el tema de la opresión, de los corruptos, de, de la droga, de todo, esa, todo eso. ¿Para me ah, Diego Gorriones y un es una obra que hicimos para chicos eh, donde se narra la niñez de, de nuestra época, diríamos, cómo como se jugaba, todo eso. Y se disputaban un, un terreno eran cinco varones, cinco mujeres, que lo hicimos con chicos de la escuela y con las hermanas. Para que siempre me olvide de algo. Y bueno. Y estas novelas, eh, hasta ahora no se han podido publicar, están inéditas. Eh, ¿Cuál ha sido un poco el trabajo también para que las migajas de nuestra mesa... ¿se puede editar durante tantos años? Eh, porque no es un trabajo fácil eh, para un escritor, para un, en este caso para una autora, poder eh, seguir eh, publicando su obra. Y bueno, es a pulmón. Nosotros lo hacemos en la, en la imprenta Inda, que siempre nos da muchas facilidades. Inda el que trabajaba acá. Y después es a pulmón, viste. Es a pulmón. Hay plata que... <coughs> De, eh, por ejemplo, aguinaldos, todo el dinero que se pudiera recaudar lo usábamos para imprimir el libro. Y el año pasado, que no, no se pudo vender ninguno, un matrimonio amigo fue el que nos facilitó la, la plata para que la pudiéramos editar. Eh, y así se va haciendo todos los años. La, en la novela se la siguen pidiendo y ya es un clásico en el colegio secundario. Sí, me la siguen pidiendo, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué le pasa cuando, cuando sabe que bueno que, que la novela se leen, que lo leen muchos estudiantes, jóvenes, que se siguen bueno, leyendo? Sí, me da mucha alegría, me da mucha alegría este, de que les haya gustado, ¿no es cierto? Han hecho trabajos, me escriben cartas. No sé, soy famoso, me falta salir en la limusina y hacer así, no, te digo en broma, no, lindo, eh. es una, porque a veces después que termina nos quedamos charlando, a mí me gusta mucho ir allá, a ese que está al lado del ejército, el CENS, eh, la mayoría son personas grandes que están estudiando de grandes Ahí me, es el lugar que más me gusta ir porque se puede charlar con seriedad, ¿viste? Son, son más grandes y, este, y eso es uno de los lugares que más me gusta Y la profesora, eh, se jubiló el año pasado, Susana Dutra Que ella es la que se encarga de hacer todos los, los contactos y todas las cosas este, Me han llamado muchas veces de distintas escuelas a nivel secundario y en, en los años más o menos que los chicos pueden eh, cómo te puedo decir pueden dar la devolución este hasta colonia Lía. <risa> he ido a colonia al día no si te, soy este cómo se dice cuando es fuera de la ciudad no sé cómo se dice regional ajá Jolón y Ali me parece que me faltó algo también, Ah, San Justo. No, no, no, si voy... Vamos progresando. Bueno, Elba, le, agradec le agradecemos mucho por, por haber venido, por, por esta participación en el programa. Y bueno, eh, la vamos a seguir recomendando para que la sigan leyendo. Y gracias por charlar un poco sobre, sobre la novela. Gracias a ustedes que me llamaron. Muchísimas gracias. gracias. Bueno, ahora les quiero compartir un fragmento de las migajas de nuestra mesa de Elba Raquel de los Santos. Todo lo que en su corta existencia había visto y vivido era eso. Las frecuentes borracheras de su padre, aquella relación de su madre no solo con martillo y todo bajo el techo de latas que dejaba colar el cielo a través de sus agujeros. El cielo, la lluvia y el frío. En aquella absurda habitación se aprestaban las noches a sus hermanos para darse calor. No había visto nada que le mostrara otra cosa. Para él, todos los hombres y las mujeres debían vivir así, aunque en la casa del hombre del auto todo parecía distinto. Él nunca estaba borracho y la mujer siempre estaba sola con él, nunca con otros hombres. Eso lo había notado en las muchas veces que había ido allí. Se sentía fascinado, él lo había traído en su coche. Él sí que parecía un hombre diferente, lo trataba bien, lo acariciaba. A él sí que daban ganas de llamarlo papá, igual que Silvia Costa. Se sentía dichoso aquella noche y envuelto en esos pensamientos quedó dormido. Sin embargo, afuera, dos hombres, su padre y el martillo, sellaban para siempre su destino. La Miajas de Nuestra Mesa de Elba Raquel de los Santos. Y para terminar este episodio, queremos también recomendarles otros dos libros. Son dos novelas de autoras entrerrianas. La primera es Vacas de Belén Sigot, que fue premiada como en la serie Novela Corta de la Editorial Municipal de la Ciudad de Rosario. Esta obra es una novela que. Eh, transcurre en un ámbito rural, en un pueblo entrerriano, y Belén Sigot es autora, es escritora de aquí, de la provincia de Entre Ríos, oriunda de la ciudad de pronunciamiento. La otra novela, de Selva Almada, El viento que arrasa, que también transcurre en parte aquí en la provincia de Entre Ríos y luego también rumbo a un viaje al Chaco. Eh, y esta novela es parte de una trilogía que completan otras dos novelas, que se llaman Ladrilleros y no es un río. Esta es la primera novela que escribió Selva Almada que publicó. Hasta aquí esto que ha sido El sonido de las hojas y nos reencontramos en un próximo episodio.